Bueno, ese es el saludo militar aquí en el pueblito Paisa, como pueden ver aquí, nos va a dar un saludo al canal Pavo Roca comunicando desde Ibagué. Muy buenas tardes, estamos saludando a la ciudad musical de, de acá, del pueblito Paisa, en Medellín, de parte de Arriero Paisa, que nos invita a que se den acá ese tour, esas vacaciones, los invitamos para que vengan y nos visiten. Y, de, y ese saludo va de parte del señor Carlos Pavón, de Pavo Carlos Pavón. Del señor Carlos Pavón y la señora Cristina Garzón. Y de la señora Cristina Garzón, mire, aquí tenemos presente al señor Carlos Pavón eh, el, en el pueblito Paisa y a la nieta, venga para acá. ¿Cómo se llama? Ay, Aiza, ay, Aisa, de esa. Ah, Una hijada, venga, ¿cómo se llama? Isabel. Isabela, que la encuentran paseando aquí Isabel, en el pueblito Paisa, mire que le... Y ese cordial saludo de parte del de arriero para que nos visiten, bye bye a todos esos Ibaguereños. tolimenses de la ciudad musical, un saludo cordial. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Bueno, desde aquí el mirador volvemos a mostrarles estas imágenes. Por este lado como se ve Medellín Thank yeah. you. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat. Part time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, pick a pop, mind, fried to a crisp. Making an MC into a wide eyed lunatic. de YouTube para Pavón Roca comunicando que se suscriban en el, el, el canal de YouTube aquí nos encuentran a todos y cordial invitación para que se conecten y vengan aquí el paisa y vengan acá y de, se den la rodadita por nuestro perrito paisa conozcan a Arriero Paisa y un saludo cordial por ahí para todos los que nos estén viendo ¿Y su cuál es ¿El YouTube arroba eh, eh, estatuas humanas Colombia ¿Por Facebook? Por Facebook Ah, bueno, por Ah, no, Instagram, Instagram Por Instagram Instagram Bueno, muy bien Un saludo militar. Megatech, servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y Toner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313 368 Prados del Norte, Nivagueto Lima, Local 101. Soporte serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram store.megatech.com. Recibimos todas las tarjetas. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparaciones y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-7794613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal.